¿Quieres saber cuál es la mejor hora para contactar en Linkedin según las estadísticas? Llevo en marketing desde el 88 y en este canal te puedes suscribir para estar al día en marketing sobre todo orientado a ventas este es el espíritu puedes suscribirte aquí y en este canal que hablamos de marketing y también de LinkedIn, queremos saber y hemos averiguado cuáles son, según las estadísticas, eso sí, en Estados Unidos, de eh, la, el contacto, o sea, la efectividad del contacto en LinkedIn, la red social B2B por excelencia. ¿Cuál es esa hora, según la estadística, para contactar y la mejor para contactar con nuestro cliente? vaya por delante que no solamente basta saber la hora exacta en la cual o sea, hay más uh, engagement o participación o la gente está más abierta también a conectar en linkedin también tiene mucho que ver el texto que ponemos en mi opinión y antes de entrar con horarios hay que tener siempre muy en cuenta que el texto tiene que ser corto breve y que en cierto modo con lo que he dicho del tú que es importante en cierto modo aparte de eso tiene que haber un call to action o sea quedamos la semana que viene te importa que te envíe un email uh, si quieres mira este link y te puede interesar algo un motivo por el cual vayamos a conectar dicho esto hablar y deciros que según el estudio de hubspot que para mí es un referente el mejor momento para publicar contenido en linkedin es de martes a jueves ya sea a primera hora a media mañana o a primera hora de la tarde y también los martes entre las 10 y las 11 de la mañana pero como hay diversos estudios y diversas horas pues os las cuento todas y vosotros hacéis lo que queráis lo suyo es que además lo probéis vosotros que no sea una hora intempestiva porque a mí me ha ido muy bien por ejemplo enviar contactos y enviar mails en domingo por la mañana porque la gente está muy receptiva ahora un ortodoxo te diría que eso es una locura vayamos por partes el primero Sprout Social dice que los mejores horarios con mayor engagement, en primer lugar, son los miércoles a partir de las 4 de la tarde, entre las 4, 5, 6, 7, 8 de la tarde, los miércoles. También, y en segunda posición, serían los lunes a las 9 de la mañana, sobre, esas, sobre esa hora, 8, 9 y casi 10, los martes eh, a, las, a esa hora, los miércoles a partir de las 10 y media y hasta las 12 y media, y los jueves a partir de las más o menos la una del mediodía y hasta las dos y media del mediodía esto según sprout social pero hay más no os vayáis porque hay otros estudios en este caso de oberto que dice que entre las 10 y las 11 de la mañana durante los horarios de trabajo son los mejores eh, los mejores horarios martes, miércoles y jueves entre las 10 y las 11 de la mañana. Según ellos, dicen los sábados y los domingos son los peores días y dicen también que los fines de semana y las horas después del trabajo tienden a ser las, los peores momentos para conectar y contactar a esto hay que añadir que no siempre la persona te va a ver su no es como facebook no la gente no está permanentemente enganchada a lo que es eh, linkedin pero cuando lo abre lo abre y recibe el mensaje y por eso insisto que es importante en lo que le contemos en el mensaje no te pierdas este vídeo pulsando aquí para cómo tener un buen perfil en linkedin hay que tener en cuenta y no tener miedo a que un buen mensaje hecho un buen mail un buen email de linkedin eh, no genera tanta animadversión como nos pensamos yo me he encontrado con clientes que tienen miedo pánico a enviar un mail a un CEO a un director general y Oye, pues si no lo pruebas en principio como veis eh, lo que más odia a la gente según estudios diversos es el teléfono la invasión por teléfono llega al 80% de odio o animadversión en segundo lugar es el mensaje de texto se entiende por sms o whatsapp 68% lo odiamos el social network o sea mensajes a través de facebook y incluiríamos también linkedin 64% el email postal o sea en papel 36% de animadversión y en un 22% el menos odiado de todos los canales que he dicho es el email vamos a considerar nuestro email de linkedin como si fuera tal como saben decir los americanos cuando escribas y contactes con un cliente o un contacto en linkedin habla de él no hables de ti es que allí te suspenden si escribes algo hablando de ti y aquí en España y en general en Latinoamérica hablamos de nosotros siempre. ¿Quieres saber cómo tener un buen perfil de empresa? Pulsa aquí. En este canal me gustaría también invitaros a que vierais cómo es, qué rutina tienes que seguir en LinkedIn. Para ello pulsa aquí arriba y sigue las instrucciones para ver el vídeo en YouTube de plandenfoque.es. Bueno, hay que tener en cuenta que... Eh, el sentido común es el mejor sentido de todos con lo cual es el mejor de todos los sentidos con lo cual eh, según lo que habéis oído de estadística es cierto que esas horas pueden dar un, un mayor engagement una ma mayor participación etcétera etcétera en mi humilde opinión yo creo que es un tema de identificar sobre todo muy mucho a quién es tu buyer persona y ofrecerle algo para con el cual él se enganche espero que este Pequeño vídeo sobre cómo contactar y cuándo hacerlo a través de LinkedIn según la estadística, pero sobre todo, con el sentido común, te sirva para tener buenos resultados en la red de LinkedIn. Nos vemos. Ya sabes que puedes mirar y seguir en este canal o en Mallorca Podcast, que es el podcast de Plan de Enfoque.